Hola a todos, el propósito de este video es ver cómo instalamos Python en nuestros computadores. Lo primero que tenemos que hacer es ir a esta dirección que es python.org y acá vamos a ir a la sección de descargas o downloads. Dependiendo de cuándo estén accediendo a esta página, tienen una versión diferente. En este caso, a la fecha de hoy, es la 3.9.6. Vamos a hacer clic y empieza la descarga abrimos el archivo y nos va a salir esta opción importante estas dos casillas tienen que estar seleccionadas ¿por qué queremos instalar Python 3.9 al path? porque esto nos va a permitir hacer cosas más avanzadas adelante, entonces por ahora simplemente después veremos por qué se hace, pero por ahora dejen esta casilla chuleada y hacen clic en instalar ahora Esperamos mientras que se hace el proceso de instalación. Perfecto. Y ahora simplemente damos cerrar y ya tenemos instalado nuestro computador Python. Ahora vamos a ver cómo entramos a el shell de Python. Entonces vamos a escribir IDLE. Muy bien. Este acá, este lo que llamamos shell, es donde vamos a escribir eh, nuestro código o donde se va a correr los scripts que vamos a correr de nuestro código. Más adelante veremos qué significa todo esto. Pero acá podemos ver que vamos a empezar a programar. Hagamos algo muy sencillo. Listo. en este caso estamos viendo cómo estamos utilizando Python como una calculadora. Las posibilidades para usar esto pues claramente son mucho más avanzadas, pero por ahora podemos ver que aplicando el orden de operaciones, podemos ver que 5 por 7 da 35 y le sumamos 4 y estamos utilizando Python como una calculadora muy sencilla.